Los últimos torneos que hemos vivido del Hearthstone está claro que están de capa caída. El competitivo ya no es lo que era y los números lo demuestran. En el vídeo de hoy vamos a revisar las claves por las cuales pensamos desde la taberna que el competitivo de Hearthstone se está yendo cada vez más al garete y esperamos que en este año que entra, 2023, veamos un soplo de aire fresco con cambios que van a llegar al formato. Dicho esto, si has venido hasta aquí, jugador de Hearthstone, quédate con nosotros y no te pierdas estas razones. Bien, lo primero que queríamos abordar, sobre todo en este tema, es el hecho de que no tenemos un ecosistema regular dentro del competitivo. ¿Qué quiere decir esto? Fijándonos, por ejemplo, en otras esferas que sí que tenemos más a la vista, entre comillas, por ejemplo, el League of Legends, el Counter Strike, el Valorant, son escenas competitivas que tienen jugadores de referencia. El problema que tiene nuestra escena de Hearthstone es que es un formato demasiado exigente para llegar a clasificarse que no da continuidad a los jugadores y revisando la Wikipedia podemos ver que jugadores de otros años o campeones incluso, campeones mundiales que llegaron a ser top 1 de un año para otro desaparecen porque el esfuerzo que te requiere llegar a ese nivel es tan exagerado que no es posible de mantener y la relación entre sacrificio y beneficio realmente no compensa te estás jugando todo a las cartas nunca mejor dicho y nadie te asegura que realmente después de haber hecho todo el esfuerzo de Subir rangos clasificatorios Estar en leyenda y aguantar ahí En el top 16 prácticamente A lo mejor de un año para otro Literalmente desapareces Y es algo que una vez llegado a la cima Probablemente muchos jugadores se plantean abandonar Porque es un esfuerzo titánico Esta falta de referencia de jugadores titánicos top en el nivel competitivo hace que se pierda la emoción o que al menos no tengas un seguimiento, que no puedas ser fan de X jugador porque a lo mejor al año que viene desaparece. Entonces esto es algo que no pasa en otras escenas competitivas como ya hemos dicho y pensamos que ayuda muchísimo a conectar la comunidad con lo que se vive realmente en la escena competitiva. Que tengas algo de empatía o que tengas algún favorito que pueda seguir año a año ya no sea un equipo sino un jugador Otra de las cosas que sí que se pueden poner más o menos en entredicho Es la plataforma de emisión Actualmente los mundiales de Hearthstone se suelen emitir por YouTube y aunque se den drops y se emitan, bueno, recompensas, al fin y al cabo, se den recompensas a los espectadores que están viendo los torneos internacionales, el número de viewers ha bajado considerablemente con respecto a otros años que no hemos tenido esos drops. Y bien, la pregunta aquí es, ¿debería Hearthstone utilizar la plataforma morada para emitir los campeonatos? Entonces, esto os lo dejamos a vosotros ponernos lo que pensáis sobre esto en los comentarios y veremos a ver qué opináis por ahí. Ya sabéis, decidnos si pensáis que es un problema que se emita aquí en YouTube o el contrario, si os resulta mucho más intuitivo, pues el, la interacción en el chat, de comentarlo todos juntos, de el, cómo está configurado el sistema de drops, etc., que son dos cosas, entre comillas, por lo que se pueden pelear estas dos plataformas para ofrecerle una experiencia más sana a los espectadores. Y por último, la última razón que se nota mucho la diferencia de cuando alguien está jugando a nivel competitivo profesional, de cuando nosotros, digamos, los mortales lo hacemos en nuestra casa, es el tipo de barajas que se utilizan, cómo se llegan a utilizar esas barajas y es que este año anterior, ya pasado, 2022, nos ha traído cartas... Que abusan muchísimo de la mecánica de descubrir, que te dan muchísimos recursos y que incluso a día de hoy lo estamos viendo con el de K. Como pudimos ver en, en el anterior vídeo que hicimos en la taberna, lo podemos también ver en el vídeo que tenemos aquí de fondo con el pícaro de, bueno, de Casino, que es descubriendo todas las cartas que... ...bueno, es una locura la cantidad de recursos que te ofrece... ...entonces, si nosotros somos capaces de utilizar estas cosas... ...a nivel competitivo los mejores jugadores de Hearthstone del mundo... ...ya pueden hacer virguerías con este tipo de mazos... ...entonces, pensamos que puede ser un problema... ...que esas partidas sean tan locas... Tan, ...con tanto recurso, tantos turnos tan largos... ...que permitan hacer una barbaridad de cosas... ...pero es que encima de todo esto... Tenemos el problema de que, bueno, hubo varios ejemplos de partidas de, a lo mejor, sacerdote contra sacerdote que duraron una hora, que llegaron a durar una hora, que es una locura. Entonces, con este tipo de partidas que pueden llegar a tener una hora de duración porque todo el mundo tiene recursos, nadie se muere, es un tira y afloja eterno prácticamente porque las cartas de tu mazo te permiten llegar a esa situación, con bueno, las de tu mazo y las que consigues descubrir. Entonces... Este tipo de partidas, para los espectadores, puede suponer dos cosas. O un muermo, o literalmente que cierre y te marches. Porque es lo que nos ocurrió a nosotros personalmente. Nos llegó esa partida y dijimos, bueno, ya, suficiente sacerdote contra sacerdote. Vámonos. Entonces, este año 2023, suponemos y esperemos que van a cambiar las cosas. Y lo que probablemente notemos muchísimo es el cambio que vamos a tener para tener los mundiales de Hearthstone en presencial. ¿Esto por qué? Porque ya hay rumores de que la Blizzcon 2023 va a ser presencial, se va a volver a hacer una feria y volvemos al punto en el que Hearthstone tuvo digamos, su máximo apogeo con las finales presenciales de los mundiales. Esto se notó una barbaridad a nivel de viewers. No sabemos si el hype que pueden crear con esto va a influir para este nuevo año 2023, pero esperemos que sea así. Dicho esto, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado con nosotros en la taberna de este nuevo vídeo de Hearthstone, comentando un poquito en general las cosas que se nos van ocurriendo. Y ya sabéis, si queréis más contenido de este estilo, o nos lo sugerís en comentarios, o os suscribís para estar atentos a cualquier novedad que vayamos trayendo a la taberna. Así que con todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.